Un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado domingo, en la parte céntrica de esta ciudad, San Francisco de Macorís. Rafi Taveras Rivas, conocido como el carburador de 23 años, perdió la vida en un accidente de tránsito en la intersección de las calles Padre Villini con La Colón, en este municipio de San Francisco de Macorís. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paul y luego entregado a los familiares por las autoridades correspondientes. NTN, Robinson Polanco.